La Policía Nacional apresó este miércoles a Danilo Díaz alias Mamila, acusado de cometer varios robos en el sector Ugamba de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Mientras era conducido al comando noreste de la institución del orden, el detenido narra su versión de lo sucedido. Oh, no, el hermano mío él, y está preso. ¿Y cómo se llama el ¿Eh? Él se llama Cal. Carl. Carlos. ¿cómo Yo ocurrió no tengo... todo de robo de la televisión y del dinero? A... El dinero, también también. eso es mucha mentira porque yo no estoy robando El, el, el, el viejo, el papá, se llama Máximo Él me jaló un revólver, un revólver amenazándome sin yo saber de nada Él me jaló un revólver apuntándome Y ellos, y ellos le dijeron, no, no fue él, fue el mismo hijo tuyo que te le robó Se dice que tú lo heriste de una puñalada Así es, porque él me dio a mí El nombre mío era niño Él no, de Valle no no, yo no estoy robando. Cuba, amba, no, están... yo no estoy robando. Yo no estoy robando. Yo, eh, ellos me acusan el hijo de, del hombre eh, se, de robar mismo hermano una, una televisión y lo guardó en mi casa. Yo no estoy robando. Sin embargo, Máximo Fabián, dirigente comunitario de referido sector, asegura que el detenido tiene varias querellas por robos cometidos en la zona. ...nosotros estábamos... ...atrás de un tipo que le llaman Mamila... ...le apodan Mamila de Bucamba... ...que está acabando en, en esa comunidad... Eh, ellos, ...ellos, él tiene ya poeta ...y la gente tiene que ponerle más querella, ...porque eh, a las muchachas que le dejan la leche... ...para los niños, los pampes, en, en busto ...y se lo lleva, le lleva todo a la gente... un hijo mío, le llevó un televisor... ...tres pares de tenis y cuatro mil pesos... ...cuando el hijo mío... Se topó con él y lo coitó, le cayó a puñalar. Igual que a mí anoche, anoche me tiró muchísima puñalada a nosotros, pero la comunidad de ahí de Ugamba no está acorde con lo que mamila está haciendo. Anoche no había sido por la policía, había sido el fin de él. Yo estaba acotado, me llamaron, yo resido en Vita del Valle, mamá Tingó, los hijos míos me llamaron, papi ven que está aquí y por suerte logramos agarrarlo porque ese tipo es por encima de la casa que anda corriendo. Y él rompe los candados, yo no sé qué es lo que le hace a los candados, que los rompe. Pero la policía, la preventiva, andaba atrás de él. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.